Luis Yo Rosario, no director provincial de salud, <risa> que está con nosotros, doctor. Buenos bueno, días, sí. qué bueno que esté aquí, señores. <risa> Entonces, Pedro Pérez, Pedro. Antes de saludar, usted tiene gente cobrando. Eh, Muere el no, no, no. ¿Le podemos hacer un <risa> balance? Lo, lo pueden hacer enterito, oigan. <risa> claro, <risa> le voy a decir algo y, y espero que llegue a la reflexión. Ajá. Mira, todo depende del cristal con que se mire. ¡Oh! Porque usted, recuérdense que, que a, a veces aquí hay personas que la han nombrado como maestro y le dicen, bájese a estudiar magisterio, usted está nombrado como maestro, usted lo sabe Aquí hay Espérate, muchas personas, fue eso? No lo nombraban como maestro, le decían, inscríbase a estudiar magisterio, lo Yo nombraban tengo. como enfermera, óyeme, y tengo datos reales de eso, y le decían, inscríbase, Hace un curso de enfermería porque la nombramos como enfermera. Entonces, todo depende del cristal con que se mire. Pero como yo no vine a hablar de educación, yo vine a hablar de COVID. Vamos, vamos a COVID. Doctor, bueno, ¿cuál es, es la COVID, novedad, nada. cuál es la realidad al momento Miren, del COVID en nuestro país? La realidad, y La variante, La hable. realidad del COVID en nuestra provincia, al día de hoy. Francis, mira, Francis. Tú traiste el Hoy, hoy. Hoy debe ser uno de, de los días después de que apareció el COVID. Que mm. nosotros hemos estado más bajitos. Nosotros tenemos cinco pacientes en el siglo XXI, de los cuales tres no son de aquí. Tenemos cuatro pacientes que salen en Inemé. Tres pacientes en el materno. Y siete pacientes en Huiza. Ningún paciente en la clínica Gori, ni en el de Reynoso, ni en el Lavandier. ¿Y en UCI? Óyeme, en UCI tenemos siete pacientes en total. O sea, ¿Están que, vacunados esos? No, entonces la mayoría de esos no están vacunados o tienen una sola dosis de Sinovac. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que seguir utilizando su mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico, higienizándose bien las manos y protegerse. Y si usted no está vacunado, usted tiene una sola dosis, de Sinovac, vaya a ponerse su segunda dosis, después que usted se ponga su segunda dosis, póngase también su refuerzo, porque la cepa Delta, la cepa Mola la cepa británica, son cepas que dos dosis de Sinovac no son suficientes para darle una buena protección. Ahora tenemos una nueva cepa, que es una cepa que viene procedente de África, que ya la noticia apareció, la descubrieron el día 18, Omicron eh, ah, y esa cepa tiene la particularidad de que se presenta de manera distinta con respecto a las demás cepas. Cepa, porque esta cepa de COVID ni te quita el olfato ni te quita el gusto. O sea que tú puedes creer ah, que espérate. tienes una gripe eso cualquiera. No lo, eso no lo habíamos tenido sí. como referente. Sí, sí. Entonces no te quita bonito. ni el gusto ni te quita el olfato. Que es referente, claro, de que tú dices tiene COVID, perdió, el no olfato. huele nada. O le, la, la comida no le sabe a nada. Esta cepa es difícil. Ahora... Esta lo... te permite disfrutar de los <risa> olores y de la sí, comida. Sí, sí, sí. Tú con COVID entonces vas a Esa te esconde entonces. Porque el... la, cuando arrancó el COVID, eh, la, esa esposa mía duramos meses. Para poder Com... recuperar. Sí, sí, sí, comiendo de, comiendo de o salado, comer. porque esa no le sabía nada la comida. Pero miren, señores, eh, hay mucha atención a esta cepa, lo sigue sí, un poco interesante que es, los niveles de mortalidad no son tan altos como la cepa Delta ni la cepa Mo. O sea que en África, que donde se ha presentado esto, eh, no ha habido muchos mucho fallecimientos con respecto a esta cepa. Seguimos vacunando todos los días, seguimos comunicándonos con los directores de las escuelas, seguimos vacunando también. Doctor, y los directores de las escuelas que todavía, que nos falten niños por vacunar también, solamente tienen que llamarnos y nosotros nos presentaremos allá todo el equipo de salud pública a vacunar a todos los niños que nos faltan. Doctor, hey. Ajá. el porcentaje que le iba a preguntar, ¿cómo está? El porcentaje de primera dosis aquí está en 68%. Abajito todavía. Es. Bueno, date cuenta que si nosotros revisamos, si nosotros tuviéramos una manera de, de, de manera concreta y real de identificar todos los que están vacunados. Porque, por ejemplo, en mi casa que tenemos seis personas ceduladas, cinco se vacunaron en Santo Domingo, de mis hermanos y mi hija grande. Y eso me lo están contando a mí como que me faltan aquí. O sea, el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno va a tener que buscar la manera de hacer una revisión exhaustiva. Cruzar esas informaciones. Cruzar, cruzar esas informaciones. Hace meses que estaban planteando y se reunieron con la gente de la Junta Central Electoral Okay. para hacer un cruce general de eso, claro. para identificar realmente dónde estamos. Ahora, los niveles de, de ocupación camas COVID es lo que te dice en realidad cómo estamos nosotros. La, de, en las últimas la semanas ha habido un incremento fuerte en muchas provincias del sur y del este y en una parte de la capital. ¿Y cómo están en esa provincia en cuanto a la vacunación? Porque eh, eh, lo que está no, pasando no, con Omicron eh, es que dicen... Que al ser una de bueno, las regiones han, de menos incidencia lo han identificado de la vacuna. como la cepa del no vacunado. Esta es la Omicron. Aquí. Dice, no, no, no, no, no, en el ah, mundo bueno. entero. Ya, ya, ya. Porque parece que al que está vacunado eso no le hace absolutamente nada. Pero que anden un 30% por allá, por Sudáfrica. Eh, eh, eh. El porcentaje de vacunados es muy bajito. Sí, es muy, sí, por eso. Entonces, inclusive, el gobierno chino ya dispuso a llegar donación preguntita. de mil millones de vacunas a África. ¿Cuánto nos está costando ella ya en la, el estar vergando con este bicho? China, Mira, China, o, le va a... Le va a donar mil millones de vacunas a África. Mira, eh, quizá está pagando indemnizaciones indirectas. ¿Y Estados Oye, Unidos cuánto le va a donar? Ah, no, ay, yo no sé. Mira, ah, no. mira Oí de eh... China, sí. Ah, bueno. Pero no, sí, no yo la de, de Estados Unidos, Unidos no sé todavía. Doctor, sí. nuestra pregunta del día en el programa es buscando la interacción del público y así lograr algunas observaciones que pueda hacer cualquier persona en favor de transmitir Ideas para tomar medidas, y es la siguiente. ¿Cuáles medidas, cree usted, debe tomar el gobierno dominicano por variante Omicron? La que salud pública tenga, usted me la dice, y me gustaría ya, por la experiencia que tú has adquirido, ¿cuáles medidas para contrarrestar la incidencia en el país?, sí. De nueva cepa. Mira, eh, tú sabes que la, la mayor entrada económica de, de nuestro país es el turismo. El turismo. El COVID, que es una enfermedad muy difícil porque tú puedes contagiarte del COVID ahora mismo. Y te hacen antígenos, PCR, pruebas rápidas y te agarran una tomografía y tú sales negativo. Y estoy. Infectando. Porque ya tú tienes el virus en tu cuerpo y el virus empieza a incubarse Y después de unos cuantos días que tú empiezas a dar positivo en todas esas pruebas Es muy difícil Nosotros tenemos, tuvimos un caso de una niña en el colegio continental Que se fue de fin de semana con sus papás Y para salir para acá le hicieron su prueba en Estados Unidos uh -huh. Y dio negativa. Y cuando llegó aquí al otro día, ya la niña presentó el malestar y se le hizo la prueba y entonces dio positiva. Pero ya ella... Es decir, 78 horas antes... Y estaba vacunada. ¿Tú y estaba... No, no, no, una niña mucho menorcita de edad, no, no, no, de unos 7, no, 8 no, no, años, no que no estaba vacunada. vacunada. Pero lo que te digo es que cuando le hicieron la prueba ya en Estados Unidos, ya ella tenía el virus. Pero tú no, comprendes, no. En tú entiendes lo que yo te digo. Entonces es muy fácil tú estar en África... Y tú coges un vuelo para Estados Unidos que dura 15 horas, de África a Estados Unidos, y, y tú montaste sin un, sin, con, con una, un prueba, una, prueba, no, con una <risa> prueba negativa ahí en África, tú teniendo el virus, y tú llegas a Estados Unidos y desmontaste el avión bien y al otro día o dos días después presentar los síntomas, y ahí está tú, que Cobiano. está positivo, y lo traíste de África. Entonces... ¿Qué sigue recomendando salud pública, señores mascarillas? Lavado de manos, distanciamiento y vacúnese. Esa cepa Omicron al que está vacunado, mire, no le hace nada. Vacúnese. Por eso le dicen la cepa de los no vacunados, porque le da durísimo al que no se vacunó. Doctor. Entonces vacúnese. Mañana estamos a primero de diciembre. Eh, unas semanas atrás había preocupación por los posibles aumentos de contagio, aumento de, de la ocupación de camas en el país, como que eso ha mermado un poquito el tema de las restricciones. En ese sentido, ¿cuál es su parecer? ¿Qué conoce? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué va a pasar con las restricciones en diciembre? Mira, eh, se están... Las medidas siguen siendo las mismas. Pero no si hay medida usted, ahora. O, o, claro que hay medida, porque si tú vas a tener una fiesta, Carolina. <risa> Carolina. Doctor, dígame que la, la liberado, dura, Carolina. Oh, Ay, oh. <risa> Vete a play. Yo veo a la gente sin la mascarilla en sus fotos. Y lo veo los días atrás sin mascarilla, o, Óyeme, doctor. Óyeme, si están exigiendo la, la tarjeta de vacuna, y tú te metes en Estados Unidos al estadio donde todo el mundo presenta su tarjeta de vacuna, todo el mundo está sin mascarilla. Vamos a vacunarnos todos. Pero no contagiamos. A ponernos nuestras dos dosis y nuestros refuerzos. Señores, el, el COVID llegó para quedarse. El COVID no se va a terminar cuando todo el mundo se vacune, porque esto es un virus gripal. El COVID llegó para quedarse. Eso se quedó y eso va a seguir mutando todo el tiempo. Eso es una gripe. Eh, entonces, para, el, para diciembre... El, para la, diciembre, todas las personas que si usted va a tener una fiesta con una orquesta, una fiesta de Navidad, como las grandes que hacen aquí, solamente nos invita, nos hace una solicitud. Y nosotros le decimos, en yo tal salón, caben 500 me jade, gente, me jade, meta 300. La de Antoni Santos por ejemplo. La de Antoni Santos ya, so ya nos hicieron a... la solicitud para el día 25, el Club y, de sí. ¿Y qué implicaciones conlleva la solicitud y la aprobación? Bueno, lo que pasa es que entonces uno le aprueba una cantidad de personas menor a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Eh, eh, Raulín, creo que viene para Ábalo. Es eh. que aquí vienen Hay... muchísimos artistas. ¿Y cuántos no han venido sí, todos sí. esos días? Sí, <risas> Todos estos días, señores, aquí, promoción. yo tuve sí, rumbo los otros días una en una fiesta promoción. con los hermanos Rosario, pero ven acá. ¿Y cuántas fiestas no hay? Sí, los Rosarios también vienen para acá. Y ah, vienen sí. para acá los Rosarios. El eh, eh, doctor fue a la fiesta de los eh, Rosarios. Reyes también viene para acá. Claro aquí. que sí, pero entonces, señores. Dice que Yudú se va a activar. La vida de, debe continuar, el, el país debe seguir caminando. Entonces, es vacunarse. Es punto. vacunarse, es vacunarse. Y tenemos vacunas disponibles el, el para todo el mundo. Infartos, y miren, Ay, es, eso, tenemos verdad. un medicamento que es Renkoff que es un medicamento que está hecho especialmente para el no vacunado. Para el no vacunado que lo agarre el COVID, solamente queremos que si usted no está vacunado y usted siente algún síntoma de dolor de cabeza fuerte, fiebre y virus gripal, inmediatamente acuda a su médico que nosotros tenemos el medicamento para que usted no llegue a, un, a debilitar no, la no, que no llegue a otro estado de la enfermedad, que entonces usted haya que entubarlo. Tenemos con qué revertir eso. ¿Cómo al se llama inicio. el medicamento? Regencoff. Y lo tenemos, señores, lo tenemos totalmente gratis. Regencoff. Sí, pero usted no quiere que lleguen ahí. Nosotros no queremos. No, no, pero mira, ya lo, que son, lo que te digo, Yerjan, es que, que también ahí. tenemos medicina para los no vacunados. La tenemos ahí. Doctor. Y tenemos medicina también para el vacunado también, porque miren, todo el que, el que es obeso, diabético, hipertenso, aunque esté vacunado, el COVID le da y el COVID lo va a ingresar, Doctor, ahora no pero lo va a matar. Una preguntita, el ministro, Flamante, ministro de Salud Pública. Ah, ese es mi, mi pana es mi amigo. <risa> ah, <porque risa> bueno, es amigo, para, ¿Para que es su dependencia? Él, él dijo que en la República Dominicana ya estábamos por el 78% de vacunados. De primera dosis, sí. No, no, ni de primera ni de segunda. La primera estamos en un 63%. No, de, no, Se está hablando mentira. De no, no, no, no, no, no, estamos doctor. mal. Doctor, doctor, doctor. doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor. Ya, ya le dijo a hablador doctor, doctor. Doctor. <risa> <risa> <risa> está toda ah, aquí. aquí. Ah, no, no, aquí. A, al director de salud. A, al de salud. Realmente nosotros no estamos en ah, un Ah, fue Daniel que dijo eso. Daniel Rivera. Entonces, Daniel dijo que estábamos en cuanto, oye, que estábamos en cuanto el 78%. ¿78? Ni con la primera, ni con la segunda, no, ni con ninguna. No, yo, estamos Estamos en 63%. Yo, yo voy a de revisar, primera, pero en y yo pensé que era 68 que me había hecho, Pero 78% no estamos todavía. Doctor, me... eh, hay una, un tema relacionado con las vacunas que la gente comenta en la calle. Es bueno aclarar porque la desinformación hace mucho daño. Que es el asunto de los infartos. La gente relaciona que está habiendo muchos infartos y que tiene que ver con la vacunación. Pero y tú sabes los lo, lo infartos que ha habido toda la vida. Eh, sí, pero me gustaría escucharlo sí. a ustedes, no, desde el punto siente, de vista médico. Se percibe, hay algo que sí, que se que, percibe. Que yo no sé mira, si la sociedad médica dominicana no eso, pero, lo está, lo está Francis, estudiando, Francis, pero mucha es, gente. Oye, el COVID es una enfermedad. Que el COVID, entonces, la otra afección que tú tienes, te la, te la recrudece, el COVID. Ayudando un poquito al doctor ahí. Oye, te ¿Vale? la recrudece. Y si tú eres un cardiópata y te agarra el COVID, con usted cuídate. No, pero estamos que hablando te... de personas sí, que sí. nunca habían presentado cardiopatía alguna. Re, e incluso re, este pelotero mira. de 41 años Oye. que murió recientemente de un infarto. Déjame decirte una cosa. Sí, pero está asociado Espérate. al COVID, no básicamente a la pandemia. Pero vacuna. déjame decirte algo. Que son cosas muy mira, distintas. Mira, Por eso, perdón, quiero que el doctor, en ese sentido, vamos a escuchar. Mira, déjame decirte algo. Mira, déjame decirte algo. ¿Tú sabes el porcentaje de personas que hay sí. en el país que son diabéticos y no lo saben? Sí. De verdad. Que son hipertensos y no lo saben. Sí. ¿Tú sabes los que les gusta un pelotero eh, co consumir esteroides? los daños que producen el corazón. Entonces, vamos a revisar. Y las bebidas energizantes. Sí, vamos a revisar bebidas energizantes y todas esas cosas. Sí, entonces, los infartos. Entonces, oye, que la, la, tiempo, la gente no cree nada. que porque un, ni un día le ha dado un mareo que tú caes redondo. Tú no tienes nada, que tú estás sano. Sí. Entonces, cuando te llevan a una emergencia que el azúcar se te disparó, Ajá. es que tú dices... Yo te lo acepto, pero estoy preocupado. y te dicen que día años, yo soy diabético. Yo tengo un primo en Pimentel los otros días que salieron huyendo con él que le había dado un infarto. Y para el hospital lo metí para cuidado intensivo. Y era un pase de drogas que se había dado. Entonces, <risa> Dios to, pero por Dios. Salió derechito después. A los dos días. Y que, que era un infarto. Entonces, señores, miren. Usted relaciona <risa> lo que a veces entendemos. El COVID, mire Cuídese del COVID. Póngase su vacuna. Si usted es cardiópata, póngase sus dos vacunas. Si no va y póngase su refuerzo. Póngaselo. Si usted es diabético, más rápido, póngaselo. Si usted tiene un problema renal, corra y póngase su vacuna también, porque mire, si el COVID lo agarra a usted, lo lleva, diabético, con un problema renal, hipertenso, o lo agarra obeso, mire, persínese porque usted la va a pasar mal. Sí, sí, bueno, le Así le... es que vaya vacunando. Le va a dar duro. Doctor Luis Rosario, muchísimas gracias por estas informaciones. Eh, vamos entonces, nosotros... entonces, ¿cómo es la cosa? Que Foucault y una guagua estudiante ¿cómo es? Una foto, como, como quede su dinero <risa> pero Como, como malo, que él es un empresario Como quiere malo, si pero... los estudiantes cogen lucha a pie No, pero él malo, no tiene ¿verdad? que estar haciendo relaciones públicas en te... me Para me que enaltezcan su figura me... Y lo estén agradeciendo Por Dios, el ministro no está para ministro, eso mira.